Just like the sound como lo mueve no puede parar, la mira a los ojos y dejó de bailar, Lo tenía rojo, le invita a fumar, me dijo vos cantas Yo canto un montón, hasta le cantaría la leña para el carbón, le ahí la risa arrancó, le gusta simpaticón, yo soy un caratura, pero hoy me voy con vos y como la subió Tool, sueno flama y sin está estamos amanecido y por eso compro un Red Bull Full, full, acá full, full, full Flow de Europa, toda tatuada, poca ropa, esto apretada Le besé la boca y quedo locada. Me gusta su susto y me encanta su mirada Se moto de mi vida improvisada Vaina loca bien bailada, como una pro prensada Esa que te dejo cuenta cuestión no, de intoxicada esa mi Shakira, viste de Nagy de Adidas era tuya y ahora es mía Guacho no te miento te cuento la real Guacho te cuento la real Los caballeros lleno de dama, Flama, flama, que te esperaba, Soy el mejor de condado, no sé si usted lo notaba No me quería y ahora me llama No me quería y ahora me ama Ahora tengo 20 pusitivas en mi cama Flama, flama, que te esperaba, Soy el mejor de condado, no sé si usted lo notaba